soy Israel Manger y en esta hora les voy a mostrar un video de cómo eh, conectar el, el celular con la aplicación TC Games entonces esto es muy sencillo pero antes de ello les quiero decir que para eh, jugar Carol Duty con el mando deben de instalar esta aplicación para que puedan controlar eh, todo el mouse todo con este con esta aplicación para que usen el control listo en la descripción de este vídeo les dejo eh, un vídeo donde muestro cómo se configura todo cómo se configuran cómo se instala y cómo se configuran estos botones en esta aplicación listo entonces vamos a hallarlo el vídeo entonces yo tengo esta aplicación aquí en un vídeo anterior yo les muestro cómo usar una aplicación que no, no les da ninguna restricción que es una versión bastante eh, antigua pero es muy buena no obstante yo estoy usando esta que es la actualizada ya que en, en la antigua algunos con algunos celulares no les funciona entonces igual en la descripción de este tutorial les dejo el enlace para descargar esta versión en el pc cierto y en el celular eh, para instalarla simplemente dan clic en siguiente siguiente y listo ya que instala la configuración la vamos a hacer ahora y en el celular, simplemente entran a Play Store. Simplemente entran aquí a Play Store. Vamos a ver qué pasa. Tiene si no, que, como tengo el celular de esta forma, es muy difícil manejarlo. Así porque lo tengo para jugar. Escriben TC Games, así como está allí. Instalar <música> y, y automáticamente van siguiendo los pasos y listo lo otro que les quería decir que para que conecte el celular al ordenador deben de irse a configuración y en configuración se van acerca del teléfono aquí el número de compilación van a presionar 5 van, van a dar clic van a dar clic de seguridad hasta que les quite, les, les, les, se les quite tres opciones que van saliendo allí va, va, les va restando y se activa la opción desarrollador. Listo, una vez activen la opción desarrollador, se vienen aquí a sistema. Me van a desplegar aquí. Quizás en el que usted salga diferente, pero igual los, lo importante es que salga esta opción que dice desarrolladores. Listo, opciones para desarrolladores. Y aquí van a buscar la opción de depuración USB y vamos a activar esta opción depuración USB. Y una vez hecho ello, ya hicieron la parte lo más duro. entonces podemos conectar el celular al ordenador sin ningún inconveniente y automáticamente la aplicación lo va, va a detectar esto lo hacemos a través de cable usb si lo hacen por wifi deben de tener la aplicación de paga o la versión antigua la cual es, eh, les dejo también en la descripción del video el, pues, el enlace de cómo sea, se hace con la versión antigua este eh, vídeo se va a ver mejor usted lo pueden poner en, en, en hd la configuración pero con esta no les va a dejar porque está la actualiza y para hacerlo tienen que pagar pero igual pueden jugar a la eh, sin ningún inconveniente ahora como aquí ya está conectada la aplicación al, al ordenador cierto y ustedes querrán decir y, ahí ¿y cómo configuramos los botones eso es sencillo vamos a ir a, a, al juego de una vez carol duty vamos a ir al juego y como ustedes pueden observar aquí en el ordenador hay un hay un, un teclado y un candado aquí cierto ese candado lo ponemos después de que configuremos todo para que no se nos quite esa configuración para que no se nos quite la configuración. Una vez que estemos aquí en el juego, vamos a poner el rollo. lo vamos a mirar aquí atrás. es cierto miren cómo tengo yo los botones del computadoras si damos clic aquí en el teclado creo que nos va a salir un de... entonces vamos a hacer esto vamos a, a borrar todo esto miren con el nombre que llevo puesto aquí ¿sí? y quedó todo limpio ¿sí? le sale uno por defecto eliminen esto el... y vamos a darle clic aquí en, en este lápiz vamos a poner Instagram vamos a configurar los botones nuevamente una vez hecho ello dar clic aquí en... y ahora vamos a darle clic acá vamos a configurar los botones ¿listo? ya tomar el control ya lo conectados, conectado y saltar y a darle que espacio porque en el control ya tengo conectado en la chacha ya lo tengo que hacer. Teclado también, si necesidad, si no tiene mando, no importa. Para apuntar, yo presiono E, lo tengo configurado con E, pero esto lo tengo así en el control, porque yo no uso el teclado. Si tú te usas el teclado, pueden configurar otra, pueden poner otra tecla, listo. Eh, para tirar el gancho, yo presiono este, para salirme del el vehículo presiono este para coger la primera arma le presiono este el botón de, de, de intermedio del ratón para coger la secundaria yo presiono aquí en el control hacia abajo Listo. para coger granadas yo presiono eh, el izquierdo del mouse y aquí vamos dando clic en guardar Listo pero nos faltan otros botones no olviden de poner el candadito entonces aquí cerramos aquí porque eh, aquí toca poner otro que ¿no? es el que permite esconder el mouse y todo esto para disparar sabemos que es este aquí. ahora lo corremos bien acá porque esto no nos deja eh, era que es cual que necesitábamos este con el que sacamos eh, aquí tenemos que poner eh, control Restamos Control para que miren, aquí ya quedó control y esto yo lo suba a ver. la sensibilidad me gusta también esto yo lo pongo acá vamos a poner esto aquí yo lo pongo aquí siempre ¿qué otro nos falta? ah, aquí yo siempre pongo aquí si sí yo presiono con el teclado siempre pongo la tecla O para señalar que me queda fácil ir al teclado sin ningún inconveniente ¿Qué otra tecla nos está faltando? ¡Ah! Para moverse. Es este aquí. Yo lo corro aquí. ¿eh? Todo el centro. Para que me quede perfecto. ¡Ay! pero lo vuelvo a poner. Y listo. Vamos clic en guardar y aquí van a darle clic ahí para que se les ponga este candadito en naranja listo ¿vale? y, y eso es todo eh, en cuanto a los botones del, del, del en el celular yo los corté todo para que se me facilite mejor a la hora de jugar en mi jugador ahí creo que nos faltan otros botones aquí nos falta el botón para conducir yo le doy acá en el control start para no el vehículo y aquí lo lleve y aquí esto lo corremos más aquí. y así quedaron los botones entonces podemos ir al, al, al juego vamos a darle aquí cancelar a esta opción podemos ir al juego a probarlo ya a subir un poco el brillo a esto acá Para esconder el mouse, simplemente presionamos Control y miren que se esconde. Y entonces, así podemos eh, eh, eh, dominar al 100% nuestro jugador. Con la versión con la que les dé que pues, van a tener mejor fluidez del juego. Y depende del cable. les aconsejo que se consiga un cable de una buena capacidad de transferencia. El que tengo en este momento no tiene una buena capacidad, pero eh, se me perdió el que usaba. Pero así nos vamos yendo. Vamos a darle clic y si esto nos quedó un poco abajo. Esta opción aquí. Creo que allí está bien. Miren si no esconden el mouse se les va a mover así, entonces mejor esconderlo así, y listo. Entonces vamos a ir a, al juego, vamos a cortar esto, y vamos al juego a, ver, a probar esto. Voy a poner solo la pantalla acá en sí. Bienvenidos Battle Royale, the match is about to start. Boots ready. Private. I've The revived flight will arrive in como pueden ver he perdido la conexión al juego se me ha caído el internet a la verdad el internet que han hecho pues una porquería y esto pasa a veces en el juego y pierde uno las partidas a veces por que pagas un servicio que no sirve sí, entonces eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y hasta la próxima chao